siento que yo una vez me perdí y hoy que me levanté creo que nunca me fui en otras acciones yo me no te voy a dar explicaciones y con dos canciones y sé que todos me mencionen Dios me, me prometí no bajaré escalones pero decidí bajarlo y explicarle a estos torpes que estos éxitos de nenes envidiosos y pésimo. quieren no, no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 Sí, el ejemplo va ser yo El ejemplo va ser yo, sí Ey, el, ejem Ny Graphy Ny el ejemplo, va ser yo Siento que yo alguna vez me perdí Y hoy que me levante Puedo decir que volví Porque siento que yo alguna vez me perdí Y hoy que me levante Creo que nunca me fui 33. Era up mí, me, no que sí